Muchas gracias por acompañarnos y haberse registrado a esta apertura de la Escuela de Gobierno del Instituto Social del Mercosur. Quisiera primeramente expresar nuestra solidaridad y reconocimiento a las autoridades, personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bomberos y servicios civiles, así como a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los países del Mercosur por el esfuerzo y compromiso para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y desde aquí, instar a todos a quedarse en sus casas para evitar el contagio. En estas circunstancias, es a nuestro criterio muy necesario poner en perspectiva el proceso de integración regional en el Mercosur, que el año próximo cumplirá tres décadas de vida. Ahora que enfrentamos a un enemigo común, inesperado, invisible y de una virulencia que nos sorprende, nos damos cuenta que la capacidad de respuesta y de organización entre los países es indispensable. Hasta ahora nuestras preocupaciones estaban centradas mayoritariamente en los efectos económicos, financieros, comerciales principalmente de la integración regional, y de la globalización. Hoy, no cabe duda que esto necesita ser replanteado, que debemos reconocer que solos no podemos y que habrá seguramente que poner en valor lo que significa la integración de los países y lo que significa la cooperación internacional para el futuro de nuestras comunidades y del bienestar de todas las personas. El Instituto Social del MERCOSUR inició sus acciones este año bajo un nuevo lema, que en realidad fue elegido previamente al surgimiento de la pandemia pero que creo que es muy adecuado. Países más integrados, personas más protegidas. Pensamos y tenemos la convicción que debemos trabajar en esta dirección. La Nuestra es una institución de investigación y asesoramiento para las políticas públicas sociales ...a los gobiernos e instituciones de los países integrantes del MERCOSUR. Existe hace 10 años y en base a la experiencia acumulada y las capacidades de nuestros expertos y expertas, se planificó la apertura de la Escuela de Gobierno como un espacio de actualización y perfeccionamiento... ...para personas que tienen la responsabilidad de gestionar la política pública social y la Agenda 2030 en la región y para aquellos que toman decisiones tanto en el sector gubernamental, privado y no gubernamental. En la Escuela de Gobierno se dictarán diplomados, cursos y talleres sobre las temáticas de la Agenda Social Regional y la Agenda 2030. En los últimos años, el Instituto ha puesto foco de atención en temas vinculados a la protección social, la integración ciudadana, las fronteras, la territorialidad y la movilidad humana, así como las cuestiones relativas al futuro del trabajo y aspectos vinculados a las nuevas generaciones y la innovación y tecnología social. El programa académico 2020 incluye un primer diplomado en este semestre al que ustedes podrán tener acceso para inscribirse en breve. Se denomina Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur. Podrán encontrar toda la información en nuestra página web y recibir además información a través este, del correo electrónico. Este Diplomado de Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur ha sido diseñado y será dictado por profesores y especialistas de tres instituciones regionales y el Instituto Social del Mercosur, claro. Nos acompañan en esta propuesta el Instituto Misionero de Estudios Superiores, el IMES de Argentina, la Universidad Nacional de Itapúa, la Uni del Paraguay, y la Universidad Regional del Nordeste del Estado de Río Grande do Sul, la UNIJUI de Brasil. Los alumnos recibirán un certificado regional expedido por las instituciones. El diplomado no tiene costo y dispone de 25 vacantes. Está dirigido fundamentalmente a personas que tengan formación y estén desempeñándose en ámbitos del diseño, la implementación, la evaluación de políticas públicas sociales, altos funcionarios, directivos de organizaciones no gubernamentales y ejecutivos del sector privado. También dispondremos durante este semestre de dos cursos talleres sobre evaluación de políticas públicas y planificación de la Agenda 2030. El primero con el sistema económico latinoamericano y del Caribe, el CELA, y el segundo con el Instituto de Planificación Económica y Social, el ILPES, de la CEPAL. No quiero dejar de mencionar que como respuesta a la necesidad que tendrán nuestras comunidades de reconstrucción por los efectos de la pandemia, estamos diseñando un curso de corta duración, abierto y gratuito, de liderazgo público y responsabilidad social dirigido especialmente a apoyar a los líderes comunitarios y a aquellos que realizan actividades de bien público en sus comunidades. Proveerles herramientas y habilidades para mejorar gestión gestiones, la intención de esta iniciativa y además que formen parte de una red de líderes comunitarios de la región para intercambiar experiencias. Les invito a que visiten nuestra página web, que se registren para las actividades que realizamos y que nos indiquen sus necesidades y observaciones sobre las cuestiones vinculadas a la Agenda Social Pública Regional. Hoy, más que nunca, estamos seguros que las capacidades que hemos construido en el proceso de integración regional nos servirán para enfrentar los desafíos de la obra. Nuevamente, muchas gracias por estar presentes en esta apertura y hasta muy pronto.